Ustedes son especiales. Los amo con toda mi alma. Y ustedes saben que soy un desmadre bien grosera la licetina. Muchos dicen que estoy gorda, que soy vulgar, que soy un.. Yo sé cómo me fue en la feria. A mí no me van a venir a contar. Y lo que digo en el escenario, lo digo abajo, como ser humano que soy. Y que se vayan a la verga. Todos los que un día nos despreciaron. Pero se enamora un chico, das todo por quien menos te valora. Y házlo como perro, hace pinche hueso. Pero ese hueso ya tiene, reino. Oh We'll